en Campus Toluque con este partido primera semana, primera jornada la escuadra de INSS recibe a Mayes estamos en la cuarta oportunidad situación de despeque dos fielders para el equipo de INSS A ver, entrega el balón en su corredor Viene el número 10, da el giro Sigue buscando quitarse rivales No va a poder, ya eran bastantes Los jugadores de Mayas Terminan deteniendo Era el número 10, André García Viene segunda oportunidad Viene el pase, suelta el brazo Y es incompleto Buscaban conectar Con el receptor, con Iván David Gutiérrez no logra quedarse con el pase de Emiliano. Tercera oportunidad. Once por avanzar. Viene para atrás Emiliano. Suelta el brazo ahí. El pase completo. Ahora sí lo conectan bien con el número 19. Eh, Iván David Gutiérrez. Se queda una yarda de la marca. El primero y yes. diez. Tiene la cuarta oportunidad. Entrega el balón a su corredor. no. Termina siendo individual el coreback. Sigue moviendo la tierra Ya lo empujan Lo sacan del emparrillado Emiliano Segunda oportunidad Nueve por avanzar Nueve es lo que le falta al equipo de INSE Y vamos a ver es Por el lado derecho Viene eh, Rolando hacia o sea, aquel costado de Villaros, busca el pase y es completo. Dos, dos Linces. André Espineda el encargado de darle los primeros seis al equipo de Linces. amigos de Advanced Media Sports, vamos a ver, viene eh, el intento de punto extra por parte de Alimaneces Habitil, que nos dicen los oficiales, es bueno el marcador 7 puntos para el equipo de linces 0 para May Vamos a ver bien, el equipo de linces ya arriba en el marcador, nuevamente gran patada por parte del equipo de casa, el receptor número 10 Vamos a buscar la individual el crema. número pero se va a encontrar con una muralla roja, Esta línea defensiva de Toluca número 4, Diego Mercado, el encargado. Segunda oportunidad para el equipo de Mayas. Vamos a ver qué manda, trips. lado derecho del emparrillado. Prepara disparos el equipo de viene para atrás, se la entrega al corredor que el avance, aquí nos tapan un poquito los jugadores del inces Y es que estamos, bueno, casi a ras de campo El partido, amigos de Advance medios por, por lo pronto nos vamos a tercera oportunidad En el equipo de Mayas, número uno, nuevamente la individual Sigue avanzando, ya lo está agarrando Y nuevamente vamos a ver a Diego Mercado ahí en el tacleo Se levanta con él, llegó al apoyo el número 25, Santiago Fonseca del Inces Toluque, primera oportunidad, 10 por avanzar, viene Mayas, manda a Trips por el lado derecho, entrega al corredor, que busca por el centro, busca un hueco, el cual no va a otorgar la defensiva, y el antes mencionado, número 18, Samuel Emiliano, llega al tacleo de inmediato. Y ahí, en el fondo solitario, vamos a tener al número 20, Y Yeshua, busca el pase completo, y justamente ahí tiene que llegar el número 24. Octavio al tacleo, pero ya Mayas va a reaccionar. Gran partido el que pinta hacer hoy, amigos de Advanced Media Sports. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Nuevamente va por tierra, llega el tacleo de por parte de Alejandro. Ya se preparan ambas escuadras. Viene con su corredor número 5, buscaba un hueco, pero se iba a encontrar de inmediato ya con la línea defensiva, el número 79, Valdez Osorio. Y listo, preparamos la cuarta oportunidad. Dos por avanzar por parte del equipo de Mayas. Se la va a jugar el equipo visitante. Va por tierra hacia la fecha y al corredor número cinco. Sigue avanzando, llega hasta Clau Pantiles. Tiene que llegar el número 31. Santiago a derribarlo, pero vamos a ver. No lo hablan los jugadores. Viene primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Incesto que viene el pase, buscando acá con el número 9 y 3 interceptado. Gran intercepción por parte del equipo de Mayas. Viene la segunda oportunidad, el equipo de Mayas a la ofensiva. Después de la gran intercepción Por parte del número 44 Busca por tierra Y nuevamente tenemos a la línea Ahí número 79 Del equipo Del INSS Wenceslau Valdesos 6 por avanzar El equipo de Mayas Tiene lo anímico a su favor tiene el interceptor Y el pase es incompleto cobertura por parte del jugador del INSES número 33 Alejandro Jiménez cuarta oportunidad situación de despeje vamos a tener dos filters por parte del INSES número 6 Maximiliano y número 20 y eso es Zamora hay un tiempo fuera solicitado en el terreno de juego de despeje mismo fielders por parte del lince toluca ahí tenemos bola ya la toma el equipo de casa y si avanzamos con las diagonales don don lince abris israel santana pone seis puntos más al marcador para el equipo del INSS toluca 13 a 0 momentáneamente Viene el intento de punto extra por parte de Ali Maneses al bitter. La anotación se la repetimos. Mauricio Israel Santana Clemente, número 8, el encargado de llevar el balón a las diagonales. Y viene el punto extra. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. es bueno. Marcador, 14 puntos para el equipo del INSS Toluca. Cero. Primera oportunidad, vamos a ver, perdón, es, viene la patada de despeje número 9, a realizar la misma que lleva 2 de 2. En cuanto a punto extra, Ali Menezes, Albíter. Listo, derecha, listo izquierda, vamos ¡Vuelta, patada, bombeadita! Ya la toma el builder del equipo de Maya de inmediato por los equipos especiales Kevin Correjo aparece para llegar de inmediato al contacto primera oportunidad 10 para avanzar, viene Mayas vamos a ver si va a seguir buscando por tierra. así es, busca lanzarse número 5 pero se aferra de buena manera al Emiliano Silva finalizan las acciones del primer cuarto del encuentro el marcador está al momento 14, Maya 0 Grana. Y viene la jugada por tierra nuevamente. Número 5 sigue avanzando. Y por lo pronto regresamos al emparrillado, amigos de Advanced Media Sports. Maya se encuentra abajo en el marcador. Viene nuevamente por tierra. No, va a ser pase que va a quedar. Un poquito atrás para su receptor. Escuchamos varios silbatazos. Y de cuarta oportunidad, primera y diez para el equipo de mayas. Busca por tierra nuevamente, sigue buscando, pero no se lo va a permitir. Vemos ahí el trabajo en conjunto número cuatro, Diego. Y número uno, Roberto Emiliano, los jugadores es interceptado pero vamos a ver porque hay pañuelos en el terreno de juego Linces castigo, primero 10 y 10 automático. Así que bueno, como ya lo repetí, primero 10 va por tierra el equipo de Vallez, llega al tacleo. De buena manera el número 35. A ver, corrección, tenemos número 35, ya se ajusta el jersey. oportunidad 4 para avanzar para el equipo de bellas vamos a ver ahí viene el engaño viene el pose completo conecta con el número 38 pero en su pantalla tenemos una mancha y español vamos a ver qué nos dice el cuerpo arbitral Vamos a... a ver esta jugada Viene el pase número 84 Ahí llega antes El jugador número 38 de Mayas Pase completo Vamos a ver el regreso por parte del Inces Toluca Cuarta oportunidad, situación de despegue Los builders se colocan en la yarda número 19 Viene la patada por parte de Mayas Ya vemos el regreso por parte del equipo del Inces 6, justo por el costado izquierdo los bloqueos, ahí logra zafarse de la marca el jugador de Reyes termina ya de arriba. dos para el equipo de Linces Morebeck viene entrega el balón a su corredor número 21, sigue moviendo las piernas, gran avance por parte de Kevin Villalón oportunidad en el pase completo con el maximiliano romero consigue una buena cantidad de yardas vamos a ver si el... A lo largo del Encuentro, viene Emiliano Rola a su lado derecho, busca receptor Lanza el pase incompleto Estos son algunos De los nombres del staff de cocheo. Viene para atrás, corre Busca receptor, llega la presión Le da tiempo la línea A que saque la jugada Viene el pase incompleto Se lanzaba Y David Gutiérrez Tratando de agarrar ese balón con una mano, no alcanza a hacer contacto y ellos son el staff de coaching para el equipo de Linces. Viene la patada, la deja que bote, bote le favorezca al equipo de Linces toluca. Y vamos a ver ahí alrededor de la yarda número 10 levantan el balón. Y de ahí vendrá el equipo de Mayas a... Buscar a cortar la distancia en el mercador 14 a 0, amigos de Advanced Media Sports. Estamos. Segunda oportunidad para el equipo de Mayas. Busca nuevamente por tierra. Gran avance por parte de este número uno jugador que tienen en sus pantallas. Yeah. Avance para el equipo visitante. Regresamos a las acciones en el emparrillado, amigos de las Media cortes, después del tiempo fuera solicitado por el equipo de casa. Viene por. Formación, vamos a ver qué va a mandar, Trips, lado derecho Un solo receptor por el lado corto Del emparrillado, viene para atrás, número uno Llega la presión eh, Tiene que buscar correr Porque llegaba de inmediato Mauricio Israel Mismo jugador que Taclea el que vemos Regresamos a las acciones en el emparejado amigos de Advanced Media Sports. Ya nos dicen los oficiales, dos minutos para que finalice la primera mitad. Y también, no más tiempos fuera para el equipo de Mayas. Viene la doble jugada, viene el pase interceptado. y vamos a a ver cambio de coreback número 11 ahora es quien comanda esta ofensiva ya en la recta final del segundo cuarto del encuentro, número 11 Juan Luis es el jugador que está comandando en este momento segunda oportunidad viene Juan Luis los controles, va para atrás, busca receptor Llega la presión, es un corebán con mucha movilidad. Así que vamos a tener primero el 10. Le han jugado ahí por el centro, pero tenemos un pañuelo en el emparrillado. Castigo en contra del Inces Toluca. Y va para atrás el equipo de MTP. Segunda oportunidad, largo yardaje. Viene Juan. Rola a su lado derecho. Parece que va a buscar el pase y es completo. Conecta con su receptor número 19. Ahí avió las porque no saben americano. ¿Está <risa> la oportunidad. Ahí la, las carpas no nos permitieron ver qué sucedió. Únicamente rodilla al piso van a dejar que corra el reloj. Y finalice esta primera mitad, amigos de Advance Media Sports. En este momento se escuchan los silbatazos amigos de Advance Media Sports. Finaliza el segundo cuarto del encuentro marcador. Hasta el momento 14-0 lo gana el equipo de casa. Y viene la patada por parte del equipo de mallas. Vamos a ver, viene el Inces a la ofensiva Sigue avanzando Va por tierra el equipo de casa Buscaba con su jugador Número 10, andrés García Entrega el balón al corredor Busca por tierra, sigue avanzando Número 15 Llega el pantilla para Rivera derribar a Jesús Antonio Estrada García, número 15 de los Linces Toluca. Rompe formación el equipo. Vamos a va? ver va? qué va a mandar. lado derecho, un solo receptor, número 9 en solitario. Vamos a ver... Termina entregándosela a su corredor. Teníamos en solitario a Lima ese número. ¿no? Segunda oportunidad, seis por avanzar. Ya viene nuevamente Corebag, número dos a los controles. Viene el pase muy alto y es interceptado. Y tenemos Pixie, dos Don Mayes pero tenemos pañuelos en el emparrillado. Vamos a ver. Ya había ingresado a las diagonales el equipo de mayas cuando vimos volar ese pañuelo. El castigo era en contra del inces, este. Vamos a ver el intento de punto extra. Número uno, realizar el intento de punto extra. La bueno, empieza el conteo por parte de los oficiales. Alcanza a salir la jugada y alcanzaba a tocarla a un jugador de la línea del Pero no importa porque el punto extra es bueno el marcador. 14 puntos para el Ince, 7 para Bellas. ¡Acciones! Venimos con el chico amigos de Advanced Media Sports después de la anotación por parte del equipo visitante Mayas. Acerquen el marcador, 14 a 7, viene la patada, número uno, una patada rasa. Ahí el bote le favorece al equipo de Mayas. Vuela un pañuelo, nos tapa las carpas, nos tapan la jugada. y vamos a repetir la patada nuevamente número uno, lista derecha, lista izquierda vámonos y patada raza nuevamente en esta ocasión, ahí el bote le jugaba mal al equipo de rinces número 19, busca el regreso logra zafarse y aguantar en el terreno de juego ganando unas cuantas yardas fielder número 19, Iván David Gutiérrez La oportunidad. y es por avanzar para el equipo del se entrega el balón a su corredor número 21 va por el costado derecho pero llega de inmediato al tacleo no le permite el avance a Kevin Villalón Cornejo que buscaba ahí por tierra se queda el balón Emiliano número 2 sigue moviendo las piernas han jugado por parte del Coreball del Inces número 12 Emiliano Vas. Buenas, unos silbatazos. Tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo de Rayes. Nos vamos. Regresamos a las acciones en el emparrillado, amigos de Advance Medias por primera oportunidad y es por avanzar. Emiliano le entrega el balón a su corredor, busca por el centro, sigue jalando. Y pese a tener ya tres jugadores encima, sigue consiguiendo yardas. Andrín García, número 10 del equipo de Lince. Va para atrás, rolas al lado derecho, lanza el pase, Milano. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos! está Stoluca, número 19 en la recepción. Lo tienen en su pantalla. Es El encargado de darle seis más al marcador del Incesto Luca, aquí lo tiene en el anotador para el punto extra. Viene el Víter número 9, el centro un poquito alto, alcanza a bajar el valor el punto extra va a ser bueno. 21 7 el marcador. por parte del equipo del INSES de a en derecha, a de la izquierda al vámonos, buena patada va a llegar a la zona de touchback, pero bueno nosotros seguimos con la transmisión amigos de Advanced Media Sports desde la yarda número 30 vendrá el equipo de Meyers buscando acortar distancia buscando nuevamente ponerse una posición abajo únicamente Buscará, buscará poner este mercador 21-14 con un potes, potencial 21-15, pero vamos a ver si Lince se lo permite. Va por tierra el equipo de Maya esto que tanto le ayudó y le sortió efecto en la primera mitad. 10 por avanzar para el equipo de Lisa. hay problemas, chocan los dos jugadores de mayas corrección de mayas, el primero y 10 segunda oportunidad por avanzar viene el pase Se trata de Samuel Emiliano Mejía. En la primera oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Lince. nos tapa un poco la visión la carpa. Vamos a ver, entrega, ¿no? Buscaba la individual dos media sports, tiempo fuera vamos a ver, se escuchan los silbatazos, sí, tiempo fuera solicitado por el equipo de mayas, nos vamos a un corte y regresamos con más de este gran partido El balón. Hola, hola, hola. En el pase completo. Sigue moviendo las piernas número 14 del equipo del Inces Toluca Gran Jugada, por parte de Andrey Telles. 14 del equipo de Se escuchan los silbatazos amigos de Advanced Media Sports. Finaliza el tercer cuarto del encuentro. Marcador hasta el momento. 21 puntos para el equipo del Incel Toluca, 7 para Meyer viene número 11, entrega el balón Juan Luis va en la individual al giro, consigue avanzar y vamos a ver que ingresa hasta las diagonales el equipo del INSS Toluca, touchdown número 10 del equipo de casa, ahí ni siquiera la tribuna se había percatado. Como les comento, tenemos esas pancartas, que eh, las lonas que nos impiden ver. Viene el eh, número 9, a realizar el quinto de punto extra, 27 puntos para Linses momentáneamente. Y el punto extra va a ser bueno, 28 a 7 el marcador, amigos de Vans Media Sports. 10 por avanzar para el equipo de mayas vamos a ver que va a intentar no, no, no, no. en el pase completo número 10 de entrega primero y 10 al equipo del equipo del linces. A sentado. A ver ha sentado. por era la jugada número uno. Coreba. pase completo alcanza a rozarle el número 4 Diego Mercado Sánchez de mallas Tercera oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que se la va a jugar el equipo de Mayas. Viene para atrás, lanza el pase incompleto y va a entrar la ofensiva del Ixes Toluca. Vimos calentera. ¿Eh? No sé en Emilio con los controles, número 16 del Ixes Toluca. Sale la jugada, la toma el corredor número 28. ¿Para dónde va el balón? Después del castigo en contra del INSS Toluca en primera oportunidad, largo el que por avanzar, 25 por avanzar, para ser exactos, el centro es malo, es muy alto, y tendrá que deshacerse rápido del balón, y vamos a tener safety, dos puntitos para el equipo de Mayas. en el kickoff por parte del equipo de Litzes, Toluca, viene el líder a realizar la patada se acerca el equipo de Mayas 28-9, el marcador tendrá la ofensiva el equipo de la Ciudad de México ¡Sí, sí, sí! Buena patada parte del equipo del INSS, ahí bola libre. La bola libre, vamos a ver termina aventándose sobre el balón para asegurar entra el emparrillado el equipo de mayas va por el costado derecho, por tierra sigue buscando, a van ya terminan derribando lo número 31 ahí para la defensiva, Santiago. El equipo de Mayas viene segunda oportunidad, cuatro por avanzar. Movimientos ahí, coloca número 23, único receptor por el lado izquierdo. Baja un poco la defensiva, nuevamente por tierra buscaba el equipo de Mayas. Y es que recordar que estas jugadas le abrieron paso y mucho. tercera oportunidad oh, por avanzar para el equipo de Mayas va por tierra nuevamente se sigue consumiendo el reloj no va a pasar la marca del primero y diez Emiliano Pérez número 16, ahí lo tienen en la parte baja de su pantalla y es que bueno, estamos casi a raso de campo en la transmisión viene el pase incompleto buscaba conectar con el número 84 pero estaba también de buena manera en la cobertura, el jugador número 47, Yael Alexis, al equipo del INSES, primera oportunidad, viene Emiliana número 16, dos receptores por cada costado, se la termina entregando al corredor, busca el hueco por el centro, lo encuentra, sigue explotando, número 28, Axel Israel. Es el bajando para que finalice este encuentro, amigos de Advance Media Sports. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Entrega nuevamente por tierra el número 28. Ya lo toman del Jersey. Vamos a ver si con. No terminan echando para atrás al equipo de Linces. Desde VM Campus Toluca. Lanza el pase completo. Número 15 sigue moviendo las tierras. Primero y es. Gran jugada en la recepción. Jesús Antonio Estrada. Gran pase por parte del coreback número 16, Emilio Pérez Campos. Conecta con su receptor y le da el primero empiezo al equipo del Toluca y en la recta final de este encuentro. La señal sigue corriendo el reloj. Emilio sigue moviendo las piernas, se lanza y tenemos todos Don linces Lo festeja el equipo. Yo, yo, yo. Primera oportunidad, algo yardaje. Ahora por avanzar, viene Emiliano. Entrega el balón al corredor número 28. Un... Quiero... Samuel Emiliano ahí en el acarreo. Excelente. Tercera oportunidad, nueve por avanzar. Viene el pose y es completo. Dos, dos. Toluca, número 6, anota para el equipo de Cosa. Maximiliano Romero. Pero desafortunadamente aquí las carpas no nos dieron la oportunidad de ver la notación. Venimos con el kick amigos de Advance Media Sports. El con la patada buena patada va a llegar a las diagonales no rebota y de ahí la va a tener que regresar el equipo de meyas <risa> primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de meyes <risa> últimos minutos del partido amigos de advance media sport por tierra nuevamente Viene la segunda oportunidad Va por tierra nuevamente el equipo de mayas Gran partido de ambas escuadras Viene el equipo de mayas tomándose su tiempo Que corre el reloj Primera oportunidad y es por avanzar Dos receptores cargan la formación al costado de izquierdo. Buscaba por tierra en la individual el coreback. Recupera el balón el equipo de Linces. Y tenemos dos. dos. Linces Toluca número 22. Aldo Sebastián pone seis pasos al marcador para el equipo de casa. Espera del intento de punto extra. Viene Albíter a realizar la patada. El centro ya lo colocan. Y el punto extra va a ser bueno. Nos dicen los oficiales: 42 puntos para linces 9. Para Mayas, para el equipo de Mayas, seguramente buscará ya que este se termine el encuentro y regresar a Ciudad de México. Viene la patada de despeje por parte de. El equipo del éxito, lo que viene el fincaf listos derecha, listos izquierda y al líder ¡vámonos! ¡buena patada! bueno, el pileo también por parte del jugador de mayas viene en regreso se lanzan de inmediato sobre los equipos especiales oportunidad, 10 por avanzar, entrega el balón a su corredor, busca por el centro, pero se va a encontrar con el número 51, Aldo Emiliano Silva que lo detiene y seguirá corriendo el rápido, amigos de Advance Media Sports, segunda oportunidad, 8 por avanzar, nuevamente entrega al corredor que busca ahí la opción por el centro, el hueco. Pero llega de inmediato el equipo del Linces. Finaliza el partido, amigos, de Advanced Media Sports. 42 puntos para Linces, Toluca. 9 para Mayas. Gran partido que tuvimos aquí en VM Campus Toluca. Y se comenzó todo a definir en la segunda mitad. Gran partido por ambas escuadras. Da golpe, da golpe. Lince Stoluca en casa, semana número 1: 42 a 9 el marcado. Encuentro amigos de Advance Media Sports, marca de arcado, final: 42 puntos en sexto a 9 mayas.